Hay otra forma de vivir. Chato y su comunidad de vecinos de la chantrea ya han reformado sus fachadas para hacerlas más sostenibles. Hay otra forma de moverse. Raúl ya se ha pasado al coche eléctrico y Maitane se mueve en bicicleta en su día a día. Hay otra forma de comprar. Caramelo Vintage ya se ha sumado a la economía circular y Yanko y Laura saben que existe una forma más sostenible de ir a la moda. Hay otra forma... de funcionar. Solidus Videcart ya produce su propia energía y se ahorra mucho dinero en la factura. Hay otra forma... de alimentarse. Vicente ya cultiva de forma ecológica y Ander compra siempre producto local y de temporada. Chato, Raúl, Maitane, Caramelo Vintage, Solidus Videcart, Vicente, Ander, tienen algo en común. No importa que seas ciudadano o empresa. La nueva ley foral de cambio climático y transición energética nos beneficia a toda la ciudadanía. Infórmate en la web navarragreen.es de todas las medidas, así como de las ayudas y subvenciones de las que ya dispones. Porque ahora hay otra forma. Oraim beste mubat badhuelaco gobierno de navarra nafarroaco gobernua